pasó con las famosas primarias, finalmente? Mire, primero que todo, yo lamento mucho lo que pasó. Y si tuviera que pedir disculpas es a esas personas que con muchos sacrificios fueron a votar el día domingo. Por mí y por él. Que se sacrificaron, que corrieron riesgo. Porque está la pandemia. Hacía un día de mucho calor. Y donde el acuerdo de caballeros, donde los saludamos de la mano, para respetar este, estas esta primarias, no se dio. Yo lamento mucho, yo lamento mucho eso, porque siento que el candidato o opositor en este caso, o adversario, eh, le faltaron, no sé, madurez eh, responsabilidad política para él asumir su derrota. Eh, yo de verdad que quiero agradecer a esas 3.050 personas que fueron a votar porque ellos, ellos votaron por, por sacar esta, este, este proyecto de unidad, porque la idea es que el candidato que perdía apoyaba al que ganaba, por lo tanto, todos unidos íbamos a lograr eh, con más facilidad llegar al municipio. Pero, sin embargo, eh, los partidos determinaron otra cosa al final, pero, sin embargo, siento que esa primaria la gané limpiamente y que lamento ¿no? que no serán respetados. No tengo nada más que decir porque al final yo voy a seguir trabajando con la gente, seguir luchando y seguir demostrando que me gané el respeto y el cariño de todos, siendo transparente y respetando los acuerdos. Yo siempre he respetado los acuerdos. ¿Usted pensó que no se iba a respetar las, el, el resultado de las primarias? pensó que se iba a ver este escenario que finalmente los dos candidatos, que como usted dice, eh, participaron 3.050 personas alrededor en periodo de pandemia, por lo tanto esas 3.000 y tantas personas expusieron su salud por participar de un evento organizado por los partidos eh, que finalmente quedó en nada. ¿Usted pensaba que se iba a llegar a este periodo, a esta etapa de, de, de, las, de, de las candidaturas, verdad eh, sin eh, respetar los acuerdos de una u otra forma? Sí, mira, yo siempre propuse eh, que la oposición hiciéramos primaria porque es una forma democrática de trabajar junto por un proyecto. Eh, cuando uno va a primaria, obviamente, está convencido que se van a respetar. Porque yo iba con la convicción de respetar ese primarios si perdía. Porque yo, eh, di mi palabra, además represento un partido. Hay gente que no, dice que se sacaron, que se dieron la mano para la foto nomás. Lo he escuchado por ahí. Yo, yo, yo no lo sentí así. Yo no lo sentí así. Porque cuando perdió, él fue a mi oficina, a mi comando, con Maricar, y me fueron a felicitar. Entonces, eh, yo creo que hay un tema de ambición de medida, ¿ah? que después le va a pasar la cuenta. Porque en política no se, no se actúa así. Por algo eh, participamos en la espera. No se juega con la gente. No se juega... Con todas las personas que fueron a votar. Usted está diciendo, perdón, que, que, lo perdón que lo interrumpo, usted está señalando que después que el candidato Verdugo perdió, fue con la consejera regional, María del Carmen Pérez Donoso. Fueron hasta su oficina a felicitarlo. Así es. Y después y él, de pasó. todas formas, impugnó la elección en el Tricel... Después, de todas formas, sacó una candidatura independiente, que uno hoy no sabe si era una candidatura independiente porque vuelve a ser candidato por un partido. Es que, es que eso, eso me llama mucho la atención, porque él iba representando un partido. Cuando perdió, buscó ser independiente. Esa Junta sí va a ser independiente, y después que no pudo ser independiente porque efectivamente, efectivamente pertenecía a un partido. Eh, y a nivel nacional incluyeron todos los candidatos, y ahí lo, lo incluyeron a él también. Pero más allá de eso... Cuando se va a una primaria donde se arriesga tanta gente, uno tiene que respetar eso. Tiene que, o sea, por honor, por honor, respetar eso, esos resultados. Señor sí, Leiva. No, inclusive, eh, no, que va a llegar a esto. El impugno, sí, sí. inclusive, donde se eliminaron cinco meses de las diez. Yo gané prácticamente en ocho mesas y en un empate y la otra la perdí. Eh, cuando la impugnaron, se eliminaron varias mesas que estaban con firma. Y al eliminar esas mesas subió mi votación. O sea, si yo ganaba por cierta cantidad de votos, ahora está que aumentó el doble mi, mi, mi voto sobre los candidatos. Entonces, efectivamente, algo mal hicieron ellos, no yo. Pero eh, yo tengo que hacerme cargo también de, de, de otra pregunta, ¿no? Porque no solo Verdugo, sino que también desde otras candidaturas han señalado que, que, que hubo intervención, eh, o acarreo, mejor dicho, a favor suyo. ¿Qué responde a esas declaraciones? Mire, los que conocemos, Cauquenes, sabemos que un día domingo, en una primaria donde no hay locomoción del Estado, usted tiene que ayudar a la gente a trabajar. Lo hice yo y lo hizo él. Él puso buses, puso furgones, puso de todo. Yo fui con cuatro furgones y un bus que, que contraté. Eso, eso sí, porque las primarias no funcionan de otra forma si no hay locomoción que un día domingo. Y era el acuerdo, además. Eh, por lo tanto, que él me acusó de carrera yo encuentro que también es una falta de respeto para él mismo, porque todo el mundo vio los inmensos votos que decían eh, Verdugo. Yo creo que él, eh, no es el tema, no es el tema. Estas elecciones podían votar todos los independientes. Todos los, Esa era la regla, todos los independientes. Y eso después. Pero y además. Yo no le voy a estar preguntando. Además, se señala que eh, el candidato Muñoz habría apoyado para acarrear a favor suyo. ¿Qué puede decir de eso? Mire, yo escuché eso, pero si lo hizo, yo nunca lo vi. Nunca me pedí yo apoyo. Yo siempre trabajé con mi gente, hice el trabajo por la puerta, y jamás pedí ayuda. Ahora, si ellos lo hicieron por alguna estrategia, no sé. A mí también me contaron que la gente de otra candidata eh, fue a votar por el tubo. y yo, yo le dije... ¿Qué vamos a hacer en ese sentido si la gente va a votar siendo independiente y está dentro de la regla del juego? Si los que no podían votar eran las personas que pertenecían a partido y que no pertenecían a, a este conglomerado. Por lo tanto, y, y de repente uno puede tener eh, como candidato apoyo de todos los sectores, porque al final uno trabaja con todos, Pero desde de la gente me refiero. Pero yo nunca pedí, ni vi que, que eran gente ellos. De verdad. Escuché, bueno. escuché, escuché, escuché eso: que, que gente iba a ir a votar por tu o la gente iba a votar por mí. Sí, lo escuché, pero nada que hacer porque al final uno no, no controla eso.